Gracias por tu amor Doy gracias por todo lo que soy ¿Dónde estaría hoy sin tu amor? La cruz es un buen recuerdo de tu salvación todo lo que soy es por ti, mi alma vive en ti, oh tan Dios, desciende hoy, te a Recuerdo haber hablado de tu eterno amor Doy gracias Señor por mis talentos Por todo lo que soy, pues por ti No hay nadie en quien quiera agradecer solo a ti Doy gracias por todo ¡Organ oh, Señor, mi Dios!